Entonces, eh, básicamente lo que vamos a revisar en todo lo que resta del curso son estos dos instantes, ¿ya? ¿Qué es lo que uno puede hacer durante la clase y después de la clase? Y en particular en la clase de hoy, vamos a ver técnicas de, eh, eh, de práctica de vocación. Entonces, ahora sí, después de largo preámbulo, nos vamos a ir a los, eh, como dice y sin mayores preámbulos, nos vamos a ir a alguna estrategia. Entonces, vamos a entrar un poco en detalle acerca de estos famosos tickets de salida, eso que está un poco de moda. Pero no que nada, yo quiero hacer mi descargo respecto a lo que yo he escuchado en la experiencia, que mucho es un error considerar que esto es una especie de evaluación formativa. ¿Por qué digo que es un error considerar que es evaluación formativa? Porque evaluación siempre va a significar trabajo para el profesor. ¿Ya? El profesor tiene que ir a ver eso, esos datos. Y lo que yo estoy diciendo aquí que en realidad el ticket de salida, eh, el solo hecho de practicarlo, de hacerlo, es una herramienta que va a potenciar el aprendizaje. O si sea, a mí me interesa cuantificarlo de alguna manera, ya sea eh, cuantitativa o cualitativamente, puedo meterme en el mundo de la evaluación. Pero no es un requisito el que sea algo evaluado. Entendiendo, por supuesto, que yo sé que ustedes... Hacen la distinción entre algo evaluado y algo calificado. Es que yo no estoy hablando de la calificación, estoy hablando de que obtener datos a partir de eso de la comprensión del estudiante. Lo que yo le estoy diciendo es que eh, en realidad no hay que preocuparse de evaluar el ticket de salida, es decir, de con convertirlo en una evaluación formativa, sino que por el solo hecho de usarlo, es una muy buena práctica de vocación utilizarlo. Entonces. <coughs> Aquí es donde, sí, aquí es donde eh, vamos a utilizar, eh, vamos a ver algunos ejemplos de tickets de vocación que son un poco distintos de los que uno ha utilizado y que precisamente tienen que ver con el uso de mm, hacer caso de la ciencia del aprendizaje y utilizarlo de una manera más estratégica. Por ejemplo, un, este es un, un tipo de ticket de vocación, ¿ya? por eso no lo llamo. Eh, ticket de salida a seca, sino que lo llamo un ticket de vocación, que no tiene que ver, <ríe> si lo dejamos hasta aquí, hasta esta columna que hay aquí, o sea, hasta la primera, sería como el típico ticket de, de, de salida que uno está acostumbrado a hacer. Uno puede poner una idea principal y decirle al estudiante que anote ahí qué se recuerda respecto a esa idea. Es un típico ticket de salida. Pero fíjense, la parte de vocación que es de traer cosas que están en la memoria de largo plazo, que tal vez las vimos antes, tiene que ver con estas otras columnas. Que es respecto a esa idea principal, que puede ser, por ejemplo, un objetivo de la unidad, ¿ya? ¿Qué es lo que veo? recuerda, que hayamos visto hoy, que hayamos visto ayer, la semana pasada, el trimestre pasado, o inclusive el curso pasado? Eso es muy interesante, ¿ya? Esto... Eh, yo sé que a las profesoras de enseñanza básica les hace mucho sentido porque el currículum de básica está diseñado de tal manera que, eh, voy a hacer una simplificación con el permiso de usted, que se ven más o menos los mismos contenidos en los distintos niveles, con distintos grados de profundidad, pero se vuelven a repetir. ¿ya? Entonces se le van agregando más cosas en la medida que avanza, pero eso, eh, este ticket de vocación sirve mucho para eso. ¿Ya? ahora uno puede hacer un ticket de vocación con codificación dual es decir, utilizando otra modalidad sensorial que en este caso es la imagen por ejemplo, uno podría poner imágenes aquí que son imágenes del curso ¿ya? y poner acá la descripción que, que representa esta imagen ¿ya? entonces esta imagen por ejemplo que está al principio de la clase, que tal vez nadie se recuerde, eso significa evocar, traer cosas de la memoria al presente. ¿ya? Este es el, el modelo y donde está la evocación precisamente en este paso de la memoria de larga, de larga duración con la memoria de trabajo. Y aquí está el esquema general de las disciplinas que contribuyen a la ciencia del aprendizaje. ¿Ya? Entonces aquí tienen otra especie de ticket de salida que en este caso estamos llamando como ticket de evocación, que es u, eh, utilizar eh, imágenes. Y hay otro tipo de, eh, de que actividad que no solamente se puede ocupar como ticket de salida, sino que en cualquier instante en la clase, que se llama, en inglés, se llama Brain Dump. En español podríamos decir que es vaciado cerebral, que es básicamente decirle al estudiante o a, a la estudiante que diga todo lo que sepa, digamos, de ese tópico, de, por ejemplo, pista 1. Entonces, poner algún concepto que uno quiere que los estudiantes recuerden y le pide a los estudiantes que digan todo lo que sepan o lo que les venga a la mente de eso. Ahora, vuelvo a repetir, si no quedó totalmente claro, esto no es una actividad que te tengan que ir a consultar sus apuntes ni nada de eso. Es simplemente que ellos eh, simplemente digan todo lo que recuerden de eso que podemos estar yo creo de acuerdo a esta altura, que después de una clase compleja de, de muchos tópicos puede que no sea, eh, sea bastante decepcionante, ¿ya? que recuerden muy poco eh, de lo que ustedes vieron en esa clase pero no hay que decepcionarse, el, el hecho eh, de hacer este ejercicio de eh, hacer que traigan de la memoria de largo plazo a esta memoria de trabajo del presente todo lo que pueden recordarse de eso, eso fortalece lo que está en la memoria de largo plazo. Y la próxima vez que hagan este ejercicio van a obtener mayor evocación de concepto. Bueno, otra cosa eh, es, eh, es un, algo un poco más eh, informativo que respecto a um, lo que llamamos... Eh, eh, tener evocación, pero no como el vaciado cerebral, sino que con grado de dificultad. Entonces yo podría eh, tener evocación de preguntas de nivel básico, intermedio o nivel avanzado respecto a un tópico en particular que estoy haciendo. Entonces es interesante porque eh, seguramente con simplemente ver el ticket de, de este, este ticket de salida, que puede ser inclusive en el medio de la clase, eh, yo podría darme cuenta de que voy a tener de repente muchos vacíos acá. ¿ya? Es decir, una especie de, como de diagnóstico en medio de la clase. Si yo tengo muchos vacíos acá, significa que mmm, parece que simplemente con examinarlo y observar los, los tickets que tienen ustedes, parece que acá no estoy yendo muy bien en este nivel avanzado. O puede que hayan entendido el nivel intermedio, y, pero que las bases no las tengan claras. Entonces, es muy interesante. si visualmente el profesor podría utilizar la, cuadri la cuadrícula de vocación para obtener información que le ayude a reforzar precisamente las cosas que no están entendiendo y esto es uno de mis favoritos, de hecho lo vamos a ocupar en algún instante en las clases futuros eh, esta me encanta, que se llama los relevos de vocación, que es una especie de competencia ya, ¿Ya? que se pueden ocupar como ticket de salida <risa> o pueden ocuparlo en cualquier instante que es que decirle al estudiante eh, a grupos de estudiantes en dos minutos escriba todo lo que usted sepa o recuerde del tópico que estamos viendo ahora. Y después, eh, y esto es una actividad grupal que se presta un, mucho mejor, obviamente, para algo presencial. Después la hojita tiene dos minutos para poner ahí en ese cuadrado todo lo que sepa y se lo pasa al compañero o compañera. ¿Ya? Entonces el compañero o compañera va a tratar de escribir todo lo que no esté en el otro tiquete. Aquí es bastante desafiante porque va a forzar al compañero o compañera a pensar en cosas que no están ahí. ¿Ya? Y que va a completar eso y así. Y así se pueden hacer con tres estudiantes, con cuatro estudiantes. No sé cuál será el número óptimo para hacerlo, pero esto, esto me gusta bastante como actividad de, de práctica de evocación, los relevos de evocación. Y este es otro eh, que eh, esto lo podemos convertir a, a calificaciones o porcentaje de logro, que es muy parecido a. a a, a otra actividad que habíamos visto antes Pero con puntaje eh, Y además con codificación de colores Yo puedo poner en rojo Aquellas preguntas que son eh, eh, O sea, pongo la Perdón, esto es un mal ejemplo Debería estar ahí el enunciado De la pregunta y un espacio para responder ¿Verdad? Entonces podría eh, Poner en rojo una serie de preguntas Que signifiquen un alto puntaje En verde las que sean De puntaje más bajo y, eh, pero que sean cosas relativas a lo que ya vieron entonces eh, la, la misma idea del, de la práctica de vocación en el tiempo que es un punto solamente eh, responder preguntas que tienen que ver con la clase pasada o sea con la clase de hoy dos puntos con la semana pasada, tres puntos hace dos semanas e inclusive el curso pasado ¿ya? entonces esto es un, poco, un poquito más sofisticado eh, que lo que habíamos visto con el primer ticket y bueno todos estos tickets de salida <coughs> para facilitar vuestro trabajo están eh, construidos como un powerpoint hay 26 plantillas de distintos tickets de vocación solamente les mostré cuatro. Ya, son 26 tickets tic que están disponibles en el sitio web en un powerpoint que se puede bajar pero solo lo pueden bajar si suben sus cornel notes de la clase sincrónica 1 o 2 para activar la bajada, ¿ya?